llevar el ajedrez, estas jugadas estratégicas a los negocios, lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 969. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo los profesionales buscamos abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales. De esto se trata este video podcast, ya saben, y estamos un jueves más, jueves 9 de junio del 2022, tenemos un invitado especial que nos acompaña joven todo él, pero con mucha experiencia que nos va a compartir estos temas como habíamos hablado en la intro sobre el ajedrez, jugadas estratégicas, cómo podemos desarrollar nuestro pensamiento estratégico a través del ajedrez para los negocios, lo vamos a ver, pero claro, no sin antes invitarles, si tú eres el dueño de una empresa, si eres el CEO, el gerente de ventas, el, en fin, o un profesional que quieres aumentar tus ventas a través de pues, obtener leads o prospectos calificados para tu negocio en ambientes B2B, es lo que nosotros enseñamos a través de una implementación de un sistema de embudo de ventas a través de LinkedIn, y pues, esto les mentorizamos a lo largo de 10 semanas en nuestras mentorías de Leads for Sales. Echarle un vistazo a kateaman.com, en mentorías, pueden ver muchísima más información, y pues, presentar su candidatura para la próxima edición que ya mismo viene, ¿no? Y bueno, vamos a entrar nuevamente en materia haciendo... Esta este spot, nuestro CTA principal, darle la cordial bienvenida a Joan Butch. Joan, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Encantado, gracias a ti por invitarme. Un placer y bueno, como les decía, es jovencito, pues bueno, y perdóname la inferencia, Joan, pero ¿cuántos años tú tienes? No, que va, tranquila, 25, 25. 25. Y te felicito, sí. porque, bueno, les comento de forma general, yo conocía a Joan en el diplomado que les había compartido, que estamos siguiendo en Not to Business, y pues él entró un poco en, en aterrizar estas jugadas estratégicas que se manejan en el ajedrez para el tema de los negocios. Así que bueno, Joan, antes de entrar en materia yo hablar un poco de lo que tú haces, más bien me gustaría que tú mismo nos comentes quién es Joan Bulle y a qué te dedicas. Vale, perfecto. Pues eh, puedo hacer una, una pequeña intro de mi eh, experiencia claro. eh, en, en el mundo de los negocios. Es, es corta, de momento, pero, Tranquil, pero bueno. Pero muy valiosa <ríe> Sí, vale. Pues eh, yo empecé eh, en el mundial de las startups como hace eh, cuatro o cinco años, más o menos, cuando estaba como en segundo o tercero de, en, en la universidad. Eh, yo estaba estudiando ingeniería química y la verdad es que no me gustaba, no me gustaba mucho. Eh, eh, quería dedicar toda mi vida a la parte más del emprendimiento, montar una startup y demás y entonces ya desde segundo ter tercero empecé a meterme en todos los programas y concursos y todas las cosas que podía de del sector. Entonces nada más terminar la carrera eh, fue cuando empecé con mi primer proyecto con, con Super Chess. Eh, de hecho un proyecto que está relacionado con, con el ajedrez. Y básicamente lo que nosotros queríamos hacer, esto es como hace dos años y medio, tres años más o menos, eh, queríamos hacer como una, una plataforma para jugar torneos de ajedrez online con, con dinero, tipo un Poker Stars, pero para el ajedrez. Eh, después cambiamos y hicimos como un sistema anti-trampas para torneos de ajedrez online con inteligencia artificial y demás, porque me di cuenta de que la mayoría de jugadores me hacían trampas cuando sí. juegan por internet para ganar los premios. Entonces dije, vale. Eh, esto es lo primero que hay que solucionar en, yeah. el, en el sector y nada, básicamente después de, después de eso y te estoy hablando de hace ya como un año y medio más o menos, cambiamos totalmente de, de negocio porque al final, bueno, eh, por temas de tamaños de mercado y demás eh, nos dimos cuenta que igual el sector del ajedrez era un poco limitado y no, nos metimos en el mundillo del neuromarketing, que es donde donde estamos ahora con la otra startup, eh, Decoditive, que se llama, y básicamente lo que estamos haciendo en, en Decoditive eh, todavía a día de hoy es intentar acercar el neuromarketing a cualquier tipo de, de empresa, dejar ese tópico de que solo eh, empresas súper grandes pueden permitirse hacer estudios de neuromarketing en laboratorios y demás, sino que estamos intentando como hacerlo llegar a cualquier tipo de, de empresa qué maravilla Joan. bueno eh, primero felicitarte porque empezaste de muy jovencito y quisiera que muchos jóvenes es, eh, tuvieran ese, esas ganas ese ímpetu de aprender más y de emprender que no todos lo hacen así que de por ahí una felicitación Nata no y bueno esto Gracias. ahí vayas vayas mutando porque se, y esto es normal que vayas viendo vas lanzando cosas ves que de pronto el tamaño del nicho del mercado de eh, de ajedrez no era muy bueno o, o que era muy, no bueno, no digámoslo así sino muy pequeño, eh, pues ir a otro lado, el tema del neuromarketing y esto me lanza para eh, pues emplazarte en una próxima oportunidad que hablemos básicamente del neuromarketing y de vale. inteligencia artificial eh, hace muchísimo hoy por hoy para entender ese comportamiento no del usuario del consumidor final que da datos muy, muy importantes para las empresas a la toma de decisiones que ahí es un nicho, yo diría completamente muchísimo más grande que el ajedrez pero el tema de ahora es el tema del ajedrez cómo y ahí vamos eh, eh, eh, me gustaría un poco que vayas comentando un poco en, en algo de las jugadas cómo tú ves que esto sí se puede aplicar o cómo te va te ha ayudado a ti a justamente desarrollar ese pensamiento estratégico que es complejo no digamos que esta es una habilidad blanda que no necesariamente todas las personas van a desarrollar cómo tú crees que el ajedrez te va a ayudar o ayuda en ese pensamiento estratégico, Joan. Vale, pues es, es bastante curioso porque yo me di cuenta de todo lo que me había ayudado al ajedrez ya como terminando la carrera. Eh, yo he jugado al ajedrez toda la vida, vale, desde los seis años y desde los diez que empecé a jugar más o menos de forma profesional y más o menos hasta los 18, o sea, bastante, bastante tiempo. Entonces, sobre todo a, a la hora de hacer los exámenes eh, en la carrera y, y demás para la resolución de los problemas, porque al final he estudiado una ingeniería, eran todo problemas, eh, había que eh, aplicar mucho el pensamiento crítico y, y demás. Ahí me daba cuenta de que, ostras, eh, cuando estoy pensando en un problema eh, aplico exactamente el mismo razonamiento que en una partida de, de ajedrez, ¿eh? cuando dije, ostras, vale, pues eh, igual, igual de, de, ahí, de ahí me viene en cierto modo la facilidad a, lo, a la hora de, de resolver problemas o de verlo de una forma eh, bastante, sí, tenía, tenía facilidad en, en ello. Yo creo que, la, que el ajedrez me, me ha ayudado mucho. Y después ahora para la parte de más, más de negocio, de dirección de la empresa, bueno, y todo lo que conlleva eh, empezar una empresa desde cero, creo que tam también me, me ha ayudado mucho y en el día a día. Y en diferentes ámbitos es que... Eh, te da tantas habilidades blandas que, bueno, eh, no voy a poder enumerarlas todas, pero supuesto, eh, claro. algún, algún, algunas que, que se me ocurran, por ejemplo, eh, claro. sobre todo visión, visión estratégica te da mucho, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando tú estás jugando una partida de ajedrez, al final... Tienes todo eh, en, en el tablero, ¿no? O sea, tienes tus piezas, eh, al final puede ser tu empresa, tienes el tablero que puedes simular, simular el mercado, tienes las piezas del rival, los competidores, eh, un poco eh, por hacer esa analogía. En esto que Claro, en esto que mencionas de la visión sí. estratégica, lo extrapolas a que realmente tienes debes tener esa visión 360 grados, ver todas claro. las piezas, ¿no es cierto? Todos los stakeholders que hablábamos en la otra ocasión, que son las, eh, las diferentes posturas, eh, cada cual tiene sus intereses y cómo vas jugando con eso, ¿no es cierto? Para tener ya eh, la próxima jugada. Ahora, eh, siempre en... En ajedrez se habla de que, eh, y esto va incluso en las películas, se ha visto no cómo los jugadores pueden anticipar dos, tres jugadas. ¿Esto lo has podido conseguir tú? ¿Cómo, cómo crees que se puede desarrollar ese pensamiento tan, eh, como tú bien decías, no ese pensamiento crítico, eh, estratégico de ver sí, más allá, no leer un poco más la, el, las posibles jugadas del oponente? ¿Cómo lo podrías sí, aterrizar? Pues jugando al ajedrez, diría yo, potencia mucho ese tipo de, de, de pensamiento. Al final, como... En una partida no, no, tiene, no tiene ningún sentido que tú vayas haciendo jugadas sin tener ningún plan o sin pensar qué es lo que va a hacer el, el rival. Al final es algo que, que ya vas eh, teniendo como, como innato en, en cualquier cosa que, que vas haciendo. Ya no, ya no solo en las partidas que vas jugando, sino que después en el ámbito profesional yo también lo he lo he notado mucho porque ya no es hacer como jugadas eh, por hacer o movimientos con tu empresa por, por hacer y ver qué pasará y, y demás, sino que ya intentas pensar un poco, vale, si hago esto, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar el cliente, la competencia, lo que sea? Si hago lo otro, ¿cómo? Y entonces, pues ya te vas haciendo como eh, un árbol mental de todas las posibilidades, al final es lo mismo que cuando estás eh, evaluando una, una posición en el tablero. Y en base a eso, pues ya tomas eh, la decisión, que la red también te ayuda bastante a la toma de, de decisiones, de, de hecho, porque estás tomando decisiones continuamente, de hecho, en cada jugada tienes que tomar una, una decisión. Y después, por ejemplo, cuando juegas partidas eh, rápidas, a rit ritmos rápidos, eh, también tienes que tomar decisiones de una forma súper, súper eh, rápida y, y en eso ayuda mucho. Tú has mencionado varios, eh, tres, digamos así, una, el no lanzar jugadas por lanzar, sino tener ya una estrategia, es decir, una planificación antes, ¿no? Es decir, ver... Eh, obviamente esto también da la experiencia no y conocer qué, qué tipos de jugadas puedo hacer qué podría hacer el, el resto y con una planificación con una estrategia pues saber qué eh, jugadas podría eh, lanzar esto sería un parte como ver la estrategia en general luego la toma de decisiones es muy importante lo que has mencionado no es decir que te facilita o te ya te va adaptando a que sí o sí tienes que tomar decisiones me voy por el tal camino o hago esto qué jugada tomo la sí, una o la sí, otra sí. No sé. no hay de otra <risas> No hay de otra. Y lo que tú mencionabas, que a mí me parece increíble. Eh, de hecho, eh, mis hijos jugaban también hace un tiempo y claro, en esas competencias es por reloj. Entonces, y cuando el reloj corre, esa parte de que tienes que estar pensando, es esa presión. Entonces, de la gestión, la, la, la, el manejo de la presión de ciertas circunstancias, y esto lo vivimos también en las empresas, ¿no? Hay veces que sí. eh, decisiones que tienes que tomar de manera rápida. Eh, están en el día a día de las personas que dirigimos negocios. Así que muy valioso, Joan, lo que nos estás compartiendo estos estas precisiones o estas destrezas que se van desarrollando por haber jugado ajedrez. Ahora, en forma general, no sé si nos quieres compartir alguna jugada eh, en particular que tú puedas decir esta jugada es, no sé, de defensa o esta de ataque o esta que, que, que realmente sí se puede extrapolar al, al ámbito empresarial. Eh, vale, no, no te sabría decir una, una jugada en sí. Que... Creo que no, no lo plantearía como una jugada en sí, porque al final ca cada, cada, cada posición o cada, cada partida te lleva a una posición totalmente distinta de, de las que hayas podido jugar. Entonces, claro. eh, no es que sea una jugada en sí, sino que eh, cada tipo de jugador al final, eh, bueno, pues igual que pasa en cualquier deporte, pues tiene una forma de jugar pues igual más eh, agresiva o más defensiva, más, más sólida. Entonces... Eh, por lo que respecta a la forma de juego lo, o el tipo de jugadas que, que haces, al final también depende un poco de, del tipo de persona que seas, yo por ejemplo eh, era un jugador que me gustaba bastante jugar a, al ataque porque me, me divertía más yeah. eh, también tenía su riesgo vale porque muchas veces, pues yo qué sé como cuando juegas con posiciones muy abiertas pues también te puedes dejar alguna jugada que no te esperabas y que si, si juegas de una forma como mucho más, más sólida a lo Atlético de Madrid, pues es, es mucho más difícil que, que te entren. Entonces, bueno, eso depende un poco de, de, del, del sí. tipo de, de jugador, sí. Es interesante lo que has mencionado ahora, ¿no? Eh, si bien es cierto, el juego está ahí, las reglas están, las piezas están, pero va a depender de la personalidad del jugador y en este caso también va a depender del empresario. Eh, si toma decisiones agresivas, defensivas, eh, más acertadas, más analíticas, todo esto va a depender también de esa personalidad, ¿no? Muy interesante todo este matiz. Eh, bueno, ahora, eh, cuando nosotros eh, estamos eh, personas que de pronto... Porque, como tú has mencionado antes, el ajedrez no ha sido pues, un juego como el fútbol, que hay grandes masas que mueven, o sea, quisiéramos, ¿no es cierto? Yeah. ¿Qué les dirías a todas aquellas personas que eh, no se han dado la oportunidad de jugar ajedrez? A ver, yo sí, yo sí que lo suelo recomendar, por lo menos probarlo, eh, porque, a ver, yo, yo entiendo que es un juego que no gusta a todo el mundo, ¿vale? Porque es que al final... Eh, hay algunas personas que me dicen que les parece aburrido. Yo lo llego a entender porque es que al final yo he estado jugando partidas durante tres, cuatro, cinco horas. Vale para que para que te hagas una idea y cuando, cuando juegas en un torneo de, de una forma eh, profesional, digamos con los típicos tiempos, eh, es, es lo más normal. Entonces eh, competir en ajedrez eh, te tiene que gustar mucho. Pero después, cuando vienes a jugar en el, en el día a día, eh, por ejemplo, algunas partidas rápidas en las que yo que sé, puedes dedicar 10, 20 minutos al día y te echas dos o tres partidas o así, yo creo que eso, eso va muy bien porque al final vas ganando como agilidad, agilidad mental y un poco todas, todos los skills que, que comentábamos antes. Pero bueno, como cualquier juego, te, te, tiene, que, te tiene que gustar, eh, claro. Pero yo por lo menos sí que lo probaría. O sea, Está exacto bastante. Entonces, claro, la invitación sería probarlo porque sabes que sí o sí, aunque no te guste, al menos sí. por eso, como un buen hábito de unos 10 mencionaste, me pareció un tiempo prudente, 10, 15 minutos al día, o no sé, 30 minutos cada, cada X tiempo, cada dos días, qué sé yo para eh, adquirir esas habilidades, que esto es importante, no saber que esto en realidad sí te prepara a que el cerebro esté funcionando en esa habilidad estratégica. Yo creo que para los empresarios va a ser realmente un, un tema, a, a ya no verlo como un aburrimiento, sino pues como una oportunidad de adquirir esas habilidades. Mi querido John, estamos casi por terminar nuevamente. Darte las gracias, solicitante, este, por, eh, por estos emprendimientos. Emplazarte también para que en una oportunidad nos comentes sobre ese nuevo... Proyecto de neuroventas y el tema de la inteligencia artificial, que también es paso, claro. ¿eh? sí y Pero bueno, al final del día, algo que tú quieras despedirte eh, de la audiencia, algo que yo no te he preguntado y que quieras eh, culminar con eso. Vale, pues sí, sí, que, sí que hay un tema que creo que es bastante importante, eh, que no ha salido en, en, en las preguntas, pero que es... Eh, que el ajedrez al final también te, te ayudas a saber perder. Creo que creo que es un, una, una de las cosas más importantes. Una de las sí, diría que es una de, la, de las cosas más importantes o la más importante que, que he podido adquirir del ajedrez, porque al final eh, como he estado jugando desde niño muchos torneos y al final pierdes muchas partidas es como que te vas acostumbrando y, y ves la derrota como algo natural, ¿vale? Y creo que eso es algo súper, súper importante, sobre todo, sobre todo para, para edades eh, muy tempranas, eh, porque los niños al final pues ya se van acostumbrando en que, bueno, pues a veces se gana, a veces se pierde y no pasa nada y de las derrotas se aprende y y demás entonces también re recomiendo mucho la verdad el poder eh, apuntar a, a los hijos <ríe> a jugar al ajedrez creo Así que es creo que está un hábito familiar incluso no un fin de semana a ver sí, vamos sí, ajedrez, sí. hagamos partidas sí es valioso ¿Qué, qué interesante lo que dices del tema de perder porque claro el fracaso a veces en otros en las culturas eh, se toma como un castigo no como algo malo como que me dan miedo hablar sí. Pero en realidad es una brújula de, de ese error por donde no debo hacer y qué es lo que sí debo aprender para continuar. Y esto parte también de los negocios. No siempre cuando lanzamos, y esto también tú nos has comentado con esta corta edad que tienes, lancé un emprendimiento o hemos lanzado diferentes emprendimientos, pero no funciona al inicio. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta de muchos factores que luego pues eso mismo hace que hay una brújula para redireccionar y ver en qué me jale y volver a empezar o vuelvo a lanzar un nuevo emprendimiento. Sí. O sobre ese emprendimiento vuelvo a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, con un nuevo cliente, con un nuevo enfoque, con una nueva estrategia de pricing. Bueno, en fin, cualquier cantidad de, de cosas y hablando en el ámbito empresarial. Así que muy valioso, mi querido Joan. Bueno, estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera contactar contigo. ¿Dónde lo podemos hacer? Pues en, en mis redes sociales, sobre todo, estoy más activo en el, en el LinkedIn. Eh, la verdad es la, la profesional. Entonces es, es muy fácil de buscar. Creo que no. No hay otra persona con mis apellidos. Así esto que... vamos, sí, esto vamos sí. a ponerlo en las notas del programa. Joan, mil gracias por vale. el tiempo para que alguien que quiera contactar contigo, pues este lo haga a través de LinkedIn, que en realidad es una red profesional muy, muy valiosa para hacer negocios. Y pues bueno, nuevamente sí. darte las gracias. Eh, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya que están en los podcasts, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast Negocios en Digital pueda tener más impacto, pueda llegar a más personas y si es que este contenido en particular de resultó interesante, si veías que el ajedrez no valía para nada o era aburrido, como también lo han dicho Joan, y que a veces en algún momento lo habremos pensado más de una persona, pues comparte y ve que esto en realidad es una gran oportunidad para desarrollar habilidades blandas que hoy por hoy cada vez van a tener más protagonismo en una época en el que el know-how y el conocimiento y que la inteligencia artificial va a reemplazar todas las cosas operativas posiblemente que, que, que hayamos hecho antes, el, esto es súper importante hacerlo. Así que con esto nos despedimos nuevamente. Joan, gracias y gracias a la audiencia por estar ahí. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Katia, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chao, chao.